Saludos, soy Israel Banger. En esta hora les quiero mostrar cuál ha sido la causa del bloqueo ¿vale? de las cuentas de, de Carol Duty. En mi caso han, me han bloqueado cuatro, y lo hice, eh, perdón, cinco. Y estuve mirando cómo hacer para descubrir por qué es que las bloqueaban. Y he encontrado la solución. Eh, Cacharreando aquí en mi ordenador, porque lo busqué en internet y no encontré, solo encontraba fue pues unos conceptos de algunos youtubers que no tenían sentido y la verdad ellos no sabían por qué las la estuvieron la han, la han estado bloqueando y el problema no está ni en, ni en el juego Carol Duty ni, ni en ustedes que hayan hecho algo raro, está en, en los emuladores que están usando. En mi caso estoy usando, comencé a usar Blue Star y en este no lo no bloquean la cuenta, pero para demostrarles de que es verdad, eh, le voy a hacer la prueba para bloquear una que tengo aquí eh, y verán de que ya lo he, he encontrado el porqué, mi cuenta original de, de Carol Duty ya me la bloquearon y entonces yo tengo la sec una secundaria y estoy jugando con ella entonces, vamos a ejecutar el juego y verán de que funciona correctamente y una vez lo abran el otro emulador eh, eh, va a aparecer bloqueado y me va a salir un mensaje que que estará excluida durante tanto tiempo, y bueno, igual ustedes ya conocen el mensaje porque ya les ha pasado. Entonces, vamos allá. Miren que el juego aquí ejecuta automáticamente sin ningún problema. Una vez lo abran en el otro emulador, lo otro es que yo no lo he abierto solo en un emulador. Lo he, he abierto luego, lo abierto. comencé a descargar varios emuladores y algunos de muchos y en todas me, me bloqueaban las cuentas. Y en el único que no me lo bloqueaban era en Blue Star. Entonces. Eh, ahí descubrí que el, el problema está es en los emuladores. Bueno, aquí ya está ingresando la cuenta al juego. El, el tutorial se va a hacer un poco extenso eh, debido a que no voy a cortar para que vean todo el proceso. Entonces, vamos a iniciar una partida y verán que funciona correctamente este mismo proceso voy a hacer en el otro emulador y verán que va a bloquearlo una vez salga de la partida <coughs> E <coughs> aí Reloading! Oh pueden ver eh, acabo, acabo de jugar normal en este entonces en el otro emulador una vez termine de jugar no va a cargar así como, como está cargando aquí automáticamente una vez salga de juego me van a bloquear el, el juego valga la redundancia entonces para que no se me pegue porque estoy grabando eh, tengo que abrir este ministro de tarea Solo maté 11 y leer una prueba de juego en este emulador yo tenía otro emulador y los desinstalé para hacer la prueba solo con este, pero la mayoría de los que usé, me bloquearon los, los demás perfiles que tenía 5 y entonces presenté este un problema, el único, el único que hizo la diferencia fue BlueStar entonces vamos a miren el perfil que tenía ahora, una vez iniciamos el juego no va a iniciarse como lo, se los mostré ahora, sino que automáticamente me va a decir que la cuenta está excluida nos abrimos aquí de pronto aquí me salga comenzar porque yo tenía otro perfil aquí iniciado entonces cerramos y abrimos la cuenta que tengo en el en blue star lo otro es que la cuenta a veces nos la bloquean por 3 días o 4 días pero la podemos usar al otro día y funciona normal eso me sucedió y, y funcionó entonces me, me funcionó solo con, con una entonces vamos a abrir la cuenta que tengo en Blue Star aquí esto lo probé cinco veces para estar seguro. Mire que aquí hay una bloqueada y esperando que me deje me de la opción para abrir la que está desbloqueada, que está aquí en BlueTan. Entonces aquí vamos y la cuenta va a iniciar correctamente. Recuerden que está desbloqueada porque la usé en Blue Star ahora. Y lo otro es que creé cuentas nuevas eh, como invitados en, en este, si no sale en Blue Star. Y para que no vayan a creer porque lo bloquean es porque estoy usando. Porque yo pensé eso que era porque lo usaban en el uno y en el otro. Y apenas terminaba de jugar, recién creé, Y una vez terminaba de jugar, me la bloqueaban. O sea que el problema está en el emulador. Esto lo hice muchas veces para estar seguro. Miren que la cuenta aquí funciona correctamente. Entonces vamos a iniciar una partida ahí rápido. Se ve un poco así debido a que estoy jugando, estoy grabando y, y eso no tiene el, el, el ordenador un poco lento. Miren que no me recibe las órdenes, tengo que abrir mi instructor de tareas para que se actualice y me deje correr el juego debido a que el, el programa con el que estoy grabando es muy potente. no sé yo así no puedo jugar con libertad y no me deja jugar cuando hago un disparo hace rato me... me, me ya me quieren localizar y me muestro fácilmente. o no juego bien miren no me deja apuntar bien no me deja apuntar bien y no puedo... jugar bien debido a que estoy grabando Pega el, el, el... <tose> No ven en la repetición la repetición muestra que yo no estoy disparando, entonces esto hace que.. ¿Qué es ordenar para que se me pega y te esperando para que lleguen a rápido a los 40 o a 50 los ganadores para mostrarles, los, para mostrarles el para mostrarle el proceso es hasta 50 entonces vamos a esperar. así bueno, miren que el, cómo va a quedar eh, a... miren como lo bloquean después de, de salir de la partida y aquí ya lo bloquearon y una vez le salga esto así que demore por lo general no debe demorar tanto y le doy atrás y no me reconoce el mago esto, esto quiere decir que ya lo ya lo bloquearon y aquí se pegó ya y miren que le doy clic y no se nada de eso ya, ya. ya está bloqueado ya está baneado ahora voy a cerrar aquí miren que lo voy a iniciar en blue star y va a salir juego excluido no he pausado para nada el juego el programa y miren que ya lo, aquí ya bloquearon la cuenta miren que está excluida y está disponible para el día 15 ya me la bloquearon y se repite el mismo proceso de a que ya está la cuenta bloqueada el problema está en los emuladores tienen que usar un emulador que no le bloquea la cuenta yo por lo general usé eh, eh, tres emuladores y los tres cuatro emuladores y los cuatro me bloqueaban cuenta y que no lo hizo pues, pues, pues, pues, entonces eh, el problema está en ello una vez pase el tiempo de, de, de, de bloqueo de la cuenta no la abran en estos emuladores en, en el, estos emuladores que bloquean que hacen que la cuenta la bloqueen abran los en el blue star o en un, en un, o en un emulador que ustedes ya hayan usado que no les o sea, al principio a mí no me ha la cuenta en este emulador y, y el otro que he usado pero después comenzaron a, a bloquearla y, de, y el problema está en los emuladores ahora lo voy a abrir nuevamente en este emulador y verán que no va a funcionar porque ya está bloqueada ya está ya la expulsaron la solución es no abrir la, no abrir la cuenta en ninguno de estos emuladores Solo en BlueStar en este Para que no le bloqueen la cuenta cuenta excluida, ya eh, no hay nada que hacer para el tiempo de que eh, aquí para donde la abrí. Bueno, eso ha sido todo por hoy, no olviden de comentar si tienen algunos problema yo trato de encontrar la solución. Chao.